Hay solo dos maneras de tomarse una vida, como algo que pasa o como algo que se aprovecha. Quien decide que la vida es algo que pasa, simplemente se deja llevar como alguien que está en la deriva en el mar, como un náfrago. Sin embargo, quien decide que esta vida, tu vida, mi vida, nuestra vida, es algo que se aprovecha, hace de ella algo increíble. Y yo quiero hacer que sea increíble. No me creo que debamos ir a la deriva, no me creo de verdad que la vida tenga que ir sin rumbo y que acabe donde acabe. No me creo que alguien pueda pensar en eso, la realidad es que hemos sido diseñados para hacer lo que queramos. La verdadera realidad es que quien lucha y sigue nadando es quien acaba llegando al paraíso. Miremos atrás y veamos a aquellos hombres y mujeres que han construido historia, que han hecho de su vida lo que ellos quisieron. Esa gente es nuestro reflejo. Esa gente que lo ha dado todo para conseguir algo mejor es nuestra inspiración. No voy a dejar que nada ni nadie limite lo que yo construyo. Tenemos la oportunidad de tener una vida en la que podamos hacer lo que queramos con ella. Tenemos una oportunidad que cualquier cosa que queramos podamos tenerla a nuestro alcance. Porque no se basa en tu altura, en tus genes, en tu dinero o en la familia en la que has nacido. No, no se basa en lo que te diga la cabeza después de tantos años limitándote. No es cuestión de nada de esto. Lo único que ha hecho que los héroes y heroínas hayan existido ha sido que su corazón les impulsaba a llegar a lugares desconocidos. Lo único que ha hecho que grandes personas dejaran su nombre en la historia ha sido que su corazón callaba las dudas, la esperanza, el miedo, la pereza y cualquiera de las limitaciones. Es por eso que tu corazón, lo que te late en el pecho, lo hago con tanta fuerza que no pare hasta conseguir tu paraíso que te tiemblen las manos, que te salga una sonrisa de manera inconsciente, que sepas que por fin tu rumbo es el que te va a llevar donde nadie nunca ha llegado. Yo sé que se puede, tú sabes que se puede, lo sientes en tu interior. Alimenta ese latido de una vez, ese latido que cada vez te lleva más y más lejos, para que al fin consigas la gloria. Y va a ser allí, de verdad que va a ser allí, donde tú y yo un día nos vamos a encontrar. Y recuerda que con los pies en la tierra no se puede volar.